Hola, soy Sara Gracia, técnico de Cooperativas Hayas, en A Coruña. Para controlar malas hierbas como la juncia y otras de difícil control, ¿qué nos aporta la combinación de Decano con otras soluciones del portfolio? Decano es nuestra solución estrella y más apropiada para el control de juncia y otras malas hierbas resistentes, tanto dicotiledonias como ranillas. Siendo también un especialista en el control de vegetal, recomendamos su mezcla con sajón. Para cubrir el gran abanico de malas hierbas que afectan a nuestros cultivos de maíz. Tú decides ascensa, porque eres imparable.